¿Te has preguntado cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden prevenir la corrupción internamente? La corrupción puede generar pérdida de bienes, reducción de eficacia y, finalmente, disminución de confianza. ¿Cómo puedo prevenir la corrupción y hacer mi organización más transparente? Primera recomendación. Publicar toda la información oportuna y relevante de manera permanente y abierta a la comunidad. Crear bitácoras organizar espacios de rendición de cuentas que sean difundidas a través de redes sociales de la organización. Segunda recomendación, implementar protocolos escritos que definan las prácticas que se encuentran prohibidas. Estos deben aplicarse a cada miembro de la organización, además de designar a una persona encargada de informar, educar y vigilar sobre normas de ética de la organización. Tercera recomendación, implementar un sistema de denuncias que establezca un medio para que cualquier participante de la organización Puede informar faltas. Este sistema debe ser accesible, confidencial, proteger al denunciante y generar una posible sanción. Estas son algunas sencillas herramientas para luchar contra la corrupción desde tu organización. Infórmate, participa y denuncia.